Pisa. Acoso y violencia política casa Kun Jamasa a atas camachina que ha jatirina Arhatirinacata, alcaldizas Concejalas, Kupanakasa, Kun jamara que Karaki, ka, municipio Nakana. Urasa pacha Kunar, satima Warum jamaja, haniun Hasaki, irp haruñ marcaro huir, Municipios Marcanacáns, Ticún Servicios Legales Integrales Municipales, Slims Utanakaja, Violencia ⁇ a Khampi, Khamesiri, Queramos o no queramos, aún persiste este acoso, violencia política, porque es una forma de demostrar esto, es la presión que se, le, que se hace a la autoridad que está ejerciendo. Y en esta oportunidad puedo decir que si bien hemos tenido diálogos, consensos y estamos trabajando bien, no puedo negarlo, pero de parte del Consejo Municipal aún persiste el acoso, sobre todo de los varones. Violencia o camaraña cachau y taipensi, o kikiwa, violencia política ukaja caja, uthaskaraqui. Cha, cha, cha, cha, machismo a muy una caja, ya que pajilatanacanja, uthaskaraquiwa. Haniwama warmina, iruptawi paruja, karakiti, sasawa alcaldesa municipio coliana, marcata, hanancharaki. Es más que todo porque no están de acuerdo con, la, con que una mujer pueda estar en el poder. Y más allá de cualquier otra situación, es, es precisamente el, eh, muchas veces en el área rural la cultura machista está muy enraizada. Entonces eso hace que eh, muchos hermanos no puedan aceptar que las hermanas también tenemos las mismas oportunidades y las mismas capacidades que ellos. Y eso dificulta a veces la gestión municipal eh, porque nos estanca. Alcaldizas, concejales, cuya camachinaca, Uñarazaja, Pokayanyan y Sipansti, Hanwalinua, aquí. Aunque así hay leyes, normas eh, dentro de nuestro país, dentro de nuestro municipio, pero a pesar de eso, no siempre se está, digamos, eh, sigue respetando ¿no? los derechos de las mujeres. Y autoridades ¿no? originarias Consejo eh, Taipina, Municipio eh, violencia política se ha hecho la invitación a las autoridades originarias tanto hermanas como hermanos para conformar el comité contra la violencia número uno eh, Ya prácticamente falta simplemente organizar la directiva y se ha socializado y eh, nuestro objetivo es bajar la incidencia de violencia, no puede haber violencia, sino también creo que hay que trabajar en la incidencia, el alcohol es uno de los grandes factores que está generando violencia en la misma familia, ¿no? Antoñali, Bolivia eh, por supuesto, el Consejo Municipal, eh, en cada ley y resolución que saca, siempre está citando estas leyes que protegen eh, y rechazan la violencia. Entonces, hay socialización en las comunidades, en las colonias, en las juntas vecinales, eh, siempre haciendo y llevando eh, toda la, la, la ley de protección a, eh, en contra de la violencia. Sensibilizando a nuestra población. De que las mujeres nunca nos callemos, pero también esto no, no, no nos podemos enfocar solo en mujeres, sino también en varones, el tema de masculinidades. Entonces tocamos estos temas de género, masculinidades, tanto para varones como para mujeres.